Estamos con Josep Lluispuy, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Blanes y nos explica qué son las banderas de colores que nos encontramos en las playas. Esto forma parte de, de, este, de este grupo de vigilancia y salvamento que tenemos en todas las playas de, de, de España. El, el código de, de colores de las banderas es fundamental. Una bandera verde es como el semáforo verde que nos dice libre, bañate, haz lo que te den gana porque no hay ningún problema. Una bandera amarilla, advierte ya que vayas con precaución y a partir de aquí, si no te dan ninguna información complementaria, pido al socorrista que para eso está. Oye, ¿por qué habéis puesto una bandera amarilla? Bueno, pues mira, porque hay resaca. Dos, porque hay medusas. Porque hay un vertido de algún tipo de líquido o aceite y tal que, bueno, no puede ser nocivo para las personas, pero sí puede ser molesto. Entonces ponemos bandera. Estamos empezando a poner en marcha las banderas, bueno, ya hace un par o tres de años que se empezó a poner en marcha las banderas complementarias, sobre todo la de medusas, porque ha habido un incremento de medusas muy grande. Entonces ponemos una bandera amarilla y complementaria está la de medusas. Entonces dicen, ah, bandera amarilla precaución por medusas. Bien yo creo que con los años terminaremos poniendo otras de estas, de vertido o de mala mar con unas olas, allí, no sé nos la inventaremos porque somos muy dados a inventar cualquier tipo de estas la bandera roja, la eh, bandera roja es prohibido el baño una bandera roja es prohibido el baño no esperes a dos banderas no esperes a que te venga un socorrista no esperes a que te venga la policía porque es que os aseguro que tenemos que hacer bajar la policía a pie de, a pie de playa para que impida el baño yo controlo ...tú me vas a enseñar cuándo puedo... ...yo cuando tú no habías nacido yo ya me bañaba con ese... ...sí, sí, claro, sí, sí... ...y entre que tú te bañabas y que he nacido yo para ponerte la bandera roja... ...se han muerto, imagínate qué cantidad de personas... ...entonces, nadie está para fastidiar... ...no estamos poniendo una bandera roja como un criterio personal... ...sino que es un, un criterio consensuado... ...por ejemplo, los socorristas se ponen en marcha... Mmm, ...cuando van a poner una bandera roja... ...contactan con el departamento... Yo voy y me lo miro, le doy el visto bueno, informamos a, a los centros de coordinación diciendo, hemos puesto bandera roja aquí, difícilmente verás en los mapas de playas que han puesto una bandera roja en nuestro municipio y que no la hayan puesto al lado, porque oye, cuando hay mala mar, hay mala mar para todos, ¿eh? y si hay un vertido lo hay para todos, y cuando hay medusas, bueno, por suerte no, pero es muy fácil que encuentres banderas amarillas por, al, por los pueblos de alrededor. Esto lo tenemos que sintetizar nosotros y, a, y, y sintetizarlo también a esta gente que nos llega. Somos poblaciones turísticas por excelencia. ...y que no tienen a veces el mismo código de colores. Nos encontramos con banderas negras, con dobles banderas rojas... ...con banderas naranjas, que sobre todo los de Protección Civil... ...nos molesta mucho, porque nuestro color corporativo es el naranja... ...y hay muchos lugares que ponen la bandera naranja como sitio no protegido... Y nosotros les decimos, no, no, cuando hay el naranja en nuestras playas... ...está mucho más protegido. Bien, tenemos la Cruz Roja... ...que está haciendo una labor excepcional y tenemos tantísimas empresas privadas... ...que están haciendo lo mismo. Entiendo que... No hay colores en la playa más que estos tres de seguridad y que los demás están para salvaguardar la vida de las personas que están allí. Con lo cual voy a hacer caso y seguro que tendremos un buen día de baño. Muchas gracias, Joseph Lluís. Queremos seguir charlando contigo.